Hola familia, regresamos con este último video, creo que es el último, de la serie de los tesoros. Espero que este video sea corto, solamente quiero explicarles que desde septiembre-octubre, cuando buscamos tesoros, hay una posibilidad que nos salga un cofre que tenga Sparks. Dependiendo de la ciudad en la que estén, les va a dar diferentes cantidades de Sparks cuando hice los videos se dieron cuenta que estaba yo en Chicago así es que si me encuentro un cofre eso es lo que me daría si hago una búsqueda estándar de los azules las que estuve haciendo mucho para enseñarles diferentes cosas ese cofre me da .02 esta semana ya encontré tres de estos si encuentro uno plateado me da .04 Sparks. Así es que en los últimos tres días. Llevo .10 Sparks. Que serían como 46 dólares. Ajá. Y aquí está este cofre cajita dorada. Es cuando está el tesoro exclusivo. Si nos vamos aquí a los tesoros y nos vamos al historial. Van a ver que este jugador encontró un cofre de Sparks 0.04 déjenles enseño el que me gané ayer hace 17 horas muy pocas veces salen los dorados creo que tienen que estar en en el Riot Mode para que salgan los dorados casi no salen no los veo mucho esos dan 0.06 Sparks pero en fin, si es que acuérdense de esto, cuando me voy a buscar tesoros durante la semana de Sparks, normalmente me voy a Fresno Bakersfield para buscar esos tesoros. Claro, no me voy a ganar muchos, pero por lo menos me gano algo. Y lo último que les quiero mencionar, cuando hay semana de Sparks, nos dan aún mucho más esos cofres. Es cuando la competencia está más buena por ejemplo, pueden ver aquí en una ciudad de nivel 1, como en Chicago, si me encuentro un cofre gris, me da 0.04 Sparks, que normalmente me sale en los tesoros limitados. Después eh, tenemos el cofre azul, ese nos da 0.05 Sparks. Después tenemos el cofre de metal, ese da 0.08 Sparks. Luego tenemos aquí como una esfera, un globito, ese da .15 Sparks, que son como unos 75 dólares. Como normalmente me voy a Fresno, da menos cantidad de Sparks. Pero por lo menos gano algo. Gano entre .15 hasta .33 creo. Es lo que he ganado de Sparks por esos 3-4 días. Porque todavía no le entiendo bien a las flechitas. Importante que sepan esto familia. En las ciudades de nivel 1 hay muchísima competencia. ciudades de nivel 2 hay competencia, pero no tanta. Y si quieren encontrar los cofres, cada 3 horas, 3 horas y media, les recomiendo que se vayan a una de esas ciudades de nivel 3. También les quiero mencionar que cuando nos encontramos estos cofres, durante la semana de Sparks o cada día cuando estamos buscando tesoros, los Sparks no los entregan los martes, cada martes. Así es que en unos 2-3 días me van a entregar mis punto .10 Sparks que he encontrado esta semana. Y por último, algo que no he explicado, familia, que apenas me acordé. Si encuentran uno de los tesoros limitados o exclusivos, van a estar en una etapa de enfriamiento por 3 horas. Por 3 horas se supone que no van a poder buscar tesoros digamos que, que esté activo un tesoro ex, exclusivo y mi explorador esté caminando por acá y sin querer activo los tesoros si estoy cerca me va a aparecer el tesoro cuando estoy en esa etapa de enfriamiento lo único que pasa es que no me salen las flechitas aún están los tesoros pero yo no puedo ver las flechitas es lo único la, es la única diferencia de cuando no estamos en etapa de enfriamiento como pueden ver hay 27 jugadores buscando tesoros en el momento y con esto concluimos los tutoriales básicos sobre la búsqueda de tesoros espero que estos 9 10 videos que acabamos de hacer les ayude un poquito a entender qué es lo que tienen que hacer y que les ayude a planear durante la siguiente apertura de una ciudad que, de nivel bajo que donde las propiedades no cuesten tan caras para que puedan armar su red de propiedades y se ahorren unos UPEX y unos cents. Como siempre, familia, les pido que le dejen un like al video. Los esperamos en la sala del Discord. Muchísima suerte a todos. Si saben de un secreto, compártanlo con los miembros del canal para que todos sigamos aprendiendo de estas búsquedas de tesoros. Ahora sí, familia, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por acompañarme, que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso.